Bien, bien, bien. Detalles importantes que hay que conocer, pero queremos ingresar a la concentración escalonética, Gisela Campos. Sofía, ¿usted tiene detalles? Pero por supuesto. Pero, pero, ¿eh? No viajó, pero tiene contacto Yo Tiene un espía, todo. dice, allá Tiene eh, una espía que se llama Marina Martí. Eh, bueno, <risa> vamos, a eh, nuestra productora, junto con Constanza Tomasielo, las dos. Vamos a contarles sí. cómo es por dentro el búnker, diríamos, de la Argentina, de cómo son las habitaciones, algunos detalles. Messi en quién duerme? Solo. Con Di María. Con pero Image no me deja ni para Ah, pero pensé que me estaba preguntando. <risa> Ah, solo, solo. Duerme solo, ah. duerme. Duerme solo porque um, ustedes pensarán, ay, porque el capitán, ¿saben por qué duerme ¿Por qué? solo? Porque en realidad su compañero de habitación siempre fue el cunagüero. Claro. Como el cunagüero ya no está más en la selección, entonces ese puesto quedó como vacío en cuanto a compañero de habitación de Messi, por lo tanto duerme solo. Ay, no lo va eh... nadie. No, me parece que también un poco mejor, así nadie te molesta, ¿viste? Mirá lo que son las habitaciones, está Igual. todo decorado con el estilo bien argentino, inclusive las habitaciones mismas tienen los colores argentinos, pero además tienen detalles, ¿no? Muy particulares, miren qué bueno este. Ah, lo está... del tío, lo que le habían puesto sí, a... muy lindo. Lo Chelsea. A los Chelsea. Eh, por ejemplo, eh, la habitación del Dibu Martínez sí. eh, tiene, en cuanto a su decoración, diríamos... Todo con eh, retratos de su familia. Y eh, eso! había sido solicitado por él y así se lo habían ambientado. Eh, él duerme con el utilero, por ejemplo. Tampoco tenía compañeros y después le pusieron el utilero. Eh, ¿Quién duerme con el utilero? Perdón, su el Ibu. Ibu Martínez. Mira vos. Eh, tienen parrilla. Ya hicieron el primer asado anoche. Llenaron parrilla. Uh. La verdad es que... Eh, ahí están, miren. Ese. Ahí están las imágenes de... Eh, del asado rico que se come. Yo me pregunto, ah, bueno, con brasas, ¿lo, con, ¿cómo se llama? Carbón. ¿Con carbón tienen que haber hecho, me imagino, porque no creo que haya leña en Catarro. No ¿Por no a ver, yo te digo. No sé, me parece no, que... No se puede saber. Bueno. Le da que Catar no tiene leña. Ah, no sé, pero me da, parecen bracitas de, de carbón. De sí, sí, sí, carbón, Para mí lo han llevado desde acá. Y ah, muy no, muy hay estilo de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la verdad claro. es que eh, de esta forma eh, la Argentina pasó, eh, diríamos los chicos de la selección, la primera noche en Qatar, celebrando con un rico asado. Qué ricas se que... ve esa imagen, ¿no? ¿Te da como ganas ]itos. de ir a comer un asadito? La verdad que sí. y, Ahora, ¿y las ¿qué carne será? No, porque no se la habrán llevado desde acá. No, no, ¿Sí? no pero... ¿se la, se ¿La carne sí, de exportación ser. se la llevaron de acá? 900 kilos de carne se llevaron. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, va de, de acá. Se está adelantando su información, Sofía Fernández. Yo le veo la cara a Sofía y dice... Julián... ¿Por ¿Por qué, que yo estoy no haciendo deja. una pregunta nada más porque mira no mirá que que es que es la juez. sala de juegos está buenísimo re divertido para jugar diferentes juegos eh, y desestresarse un poco no qué lindo de toda la atención que van a tener estos muchachos en los próximos días les vamos a contar qué se me llevó encanta. desde la Argentina a ver qué se llevó a la selección que hemos preparado en estas siguientes placas para que ustedes sepan. Bueno, en cuanto a más de 100 baúles, se llevó la selección que fueron trasladados en tres camiones. Impresionante. Ah, bueno. Esto es de Ceiza a Qatar directamente. Vamos a la siguiente también para que conozcamos algunos detalles de la selección. Mira, ¿qué se llevó además la selección? Ahí está. 2.630 kilos de carne. Será poco porque son un montón No, sé, no sé, ¿cómo se cuánto calcula? ¿Cuánto por persona? ¿400 gramos? 600, 600, 600, 600 400 gramos, por 400. Pero 600 un jugador 600. con tanto que desgaste Y bueno, o sea, 100, 100 bueno por persona, Si no le ¿verdad? alcanza la, la verdura Más de 100 paquetes de hierba mate Se ve que les gusta mucho sí. el mate a los chicos Hay una que es uruguaya Ah, sí, lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Sí, yo no estoy en no, cámara, importa, no sé por qué pero, estoy hablando, pero no <risa> importa, usted puede, usted puede intervenir es también. La, la voz del Fideos, fideos también, bueno, carbohidratos es muy importante para los jugadores, ¿no? Eso es verdad. Sobre todo cuando tienen mucho desgaste físico. Sí. También tenemos dulce de leche, dulce de membrillo y de batata. ¡Qué rico! Un dulce de membrillo con quesitos. Eso es, de el vigilante. El vigilante, el, el famoso vigilante. Dulce total. de leche, sí. algo también muy rico golosinas, sí. mira, quién diría que se habían llevado gomitas, chicles, caramelos masticables. Bueno, eso también es para un poco para para poner un poco de dulzor, ¿no? A Me parece días. bien. Champú y acondicionador y sí, porque los chicos son muy coquetos aparte, ¿no? Pero y qué, allá no hay. Bueno, pero cada uno se llevará el suyo el que le hace bien a su cabellera. Pero ¿y el peso por equipaje cuando vas no, a viajar? No, tienen problema, no tienen <risa> no, problema, Gisela, bueno, te bien. puedo asegurar que no. Y de, que es, como después, mi verá que es como mi trauma. Vamos. Jabones, máquinas de afeitar y desorante. Y sí, hay que llevar desorante porque no creo que estén... Pero dentro. no venden, ¿no ¿verdad? <risa> Y vuelvo y sí. Me imagino que ahora en plan entre los los chicos. Por bueno, la verdad es que es todo esto lo que se han llevado. Me, sorpre eh, me sorprendió lo de la carne. Yo no tenía ese, no, no sabía que se habían llevado carne de y, acá. Y pero no sé si es poca, te digo, porque son muchos días. Imagínate que se estén jugando el mes entero, ¿eh? un montón. 850 juegos de camisetas titulares y 450 suplentes. El tan horror, les digo que era un poco exagerado, pero bueno, quizás es las que tienen que llevar, son las necesarias, porque también regalan, sí, y obvio. si se te rompe, si te la arranca. compañeros, ¿sí? no. obvio. ¿Cuántas de Messi? Es una buena pregunta que nos hace nuestro director. Sí, a lo mejor es las que más han llevado, porque es la que más todos quieran modelos de buzo de arqueros en distintos colores, Ajá. cintas de capitanes con colores patrios, muy mira, bien. Muy bueno eso y bandas negras de luto bueno, por lanudas, que ese, ojalá que no tengan utilizar. que utilizar. la verdad es que muchas cosas, ¿no? A veces uno se pregunta qué te llevas en la valija. A Matías Pajoles no le preguntamos qué te llevas en la valija. Sí le preguntamos, ver, le vemos? preguntamos, pero creo que llevaba me, ropa livianita, dice con mucho, sí, y mucho calor y mucho dijo calor. algo más, pero no me acuerdo. Esta qué. mañana cuando lo vimos que partía, qué emoción, así se nos sí, sí, a Qatar, en cualquier momento. Hoy está por Brasil, mañana va a estar por Madrid y después, bueno, La ya verdad, es que para llegar a fue Qatar. Es muy dominó. emocionante verlo allí que ya estaba rumbo a Qatar, nuestro envío especial junto con Paulita. Así que, bueno, ver todo este vamos a tener más detalles seguramente en de eso.